Vamos a ver desde el principio cómo hacer la tarea 2.1 que requiere trabajar en la plataforma de prácticas. A ver si conseguimos que esto funcione. Veréis, estoy ya logueada dentro del curso y lo que voy a hacer es pinchar en laboratorio para acceder a la plataforma. Al pinchar me aparece la página directamente para acceder a la plataforma y me tengo que loguear. Selecciono mi grupo y como veis, pues requiere que me identifique. Entro y ahora está dispuesto. El, la plataforma para que veáis rápidamente vuestro tema y vuestro nombre y seleccionéis el tema que os corresponde y no el de otro compañero. Entonces busco el mío, que el mío que tengo para hacer las pruebas es el número 13. Puedo acceder desde la parte izquierda voy bajando con el cursor hasta el número 13. Pincho en el mío y hay tres cosas que tengo que hacer. Una es ampliarle el plazo a Coco para la tarea primera. Ojo con esto que está habiendo muchos errores. Es la primera. Supuestamente ya se ha pasado el plazo de finalización de la actualización del perfil. Os recuerdo que para esta tarea los alumnos tenían hasta el 15 de marzo. Por lo tanto, ya estamos muy superada esa fecha. Si Coco quisiese seguir participando participando en el curso tendríamos que ampliarle el plazo. Os recuerdo también que la primera ampliación son dos días. Si era el 15 de marzo, dos días después, pensad la solución ¿Cuándo tengo que ampliarle? ¿Hasta cuándo? No hasta el 21 de abril, como estoy viendo, o yo qué sé qué. Accedo, como veis, a la tarea, ver, calificar todas las entregas. Pincho, simplemente pasando el ratón sobre esta parte de aquí, ya me aparece Ampliar plazo. Pincho en Ampliar plazo y es en este cuadro de texto, eh, cuadro de diálogo, donde tengo que trabajar. Pincho en Habilitar, Despliego. y no digo más. Guardo cambios. Primera parte de esta tarea realizada. Segunda parte de esta tarea. Caso práctico número uno Actualiza tu perfil, ya no estamos en este sino en el que pone caso práctico número 1 de mi tema y compruebo que estoy en el mío que es el 13. Tengo una entrega y la tengo que calificar. Parece ser que esta persona que tenemos como alumna en el curso ha actualizado su perfil pero no lo ha hecho muy bien. Pues aquí voy a pinchar y voy a decirle que lo tiene a revisar. Y Os recuerdo que aquí no voy a escribir nada porque está a revisar, lo voy a escribir aquí, aquí le voy a comentar todo lo que tiene que hacer. Aquí voy a escribir todo lo que necesita esta persona, modificar, añadir, cambiar, eliminar para superar la tarea. Tengo que dar pistas muy concretas. No es suficiente decirle tienes que actualizar tu perfil porque no lo tienes actualizado correctamente. Tengo que decir qué es lo que tiene que hacer concretamente. Guardo comentario y guardo cambios. Aquí me aparecerá revisar esta parte me aparecerá en blanco porque no hay comentarios de retroalimentación porque la tarea está a revisar y aquí estarán los comentarios de feedback para que modifique la tarea. Caso 2 que es la tercera parte de esta tarea de, de la plataforma. En el caso 2, pues tengo otra entrega que tengo que calificar y para su calificación, veis, en este caso se hace con una rúbrica ver calificar todas las entregas. Bueno, aquí me aparece que esta persona lo ha entregado ya. ¿Os acordáis que podía poner aquí requiere calificación y me aparecerían los pendientes de calificar? Solo hay una alumna, pincho en el lapicero y me aparece la rúbrica. Voy pinchando en cada uno de los aspectos de evaluación qué puntuación le otorgo dos puntos aquí, cero aquí, uno aquí, dos puntos aquí lo que vosotros consideréis aquí puedo retroalimentar directamente en cada uno de estos aspectos y hacer más concreto mi feedback. Pero si no, retroalimento aquí si lo considero que está superado o aquí si está sin superar la rúbrica. Guardo comentarios si necesario y termino guardando cambios. Continuar. Muy importante, vuelvo a insistir: cuando estoy trabajando, chequeo siempre que estoy en mi tema. El mío de prácticas es el 13, no me he metido en ningún otro y sigo teniendo aquí todas mis tareas. Venga, espero que os sirva.